Gracias a Raquel Fulvio y amables televidentes. Qué interesante la entrevista con la doctora Alfayanet. Eh, nos dio luz a muchos temas que como padre y en épocas que debemos de elegir y de llevarle a nuestros hijos un mecanismo, un medio de, de juego. Nos dio la, la, las orientaciones necesarias para tenerlo en cuenta y saber que hay que poner reglas y normas en la casa, y límites, pero sobre todo jugar, eh, y aprender divertidamente, como diría un amigo, mío, eso es importante, lo hicimos todo, y lo seguimos haciendo, porque hay que tener, a pesar de ser ya adultos, debemos tener ese niño interno, para poder también transmitir algo. Volvemos a ser niños cuando somos envejecientes. Sí, definitivamente. <risa> oh, vale, Miren, eh, hoy día, 7 de enero, cada año el Poder Judicial celebra su día. Con ello la Suprema Corte de Justicia realiza una serie de actividades, entre ellas eh, depósito de ofrenda floral al Padre de la Patria, aquí también en San Francisco de Macorís, y que conlleva y nos lleva a nosotros a reflexionar que cada año es como un punto de partida, así como lo tiene... Eh, inicio de la Asamblea de, Nacional de los legisladores, eh, todos, como también es en el tema de, del año fiscal, es como un punto de partida y debe de llevar a la reflexión este día del Poder Judicial y el que, en el cual nosotros felicitamos a todos los miembros del Poder Judicial desde el conserje hasta el presidente de la Suprema y las altas cortes, y en este caso al, al del Tribunal sub, eh, Constitucional, a Milton Reguevara a los del Tribunal Superior ad, eh, Administrativo, al Superior Electoral, que son entonces los que complementan todo el, el, el, el escenario de lo que es el Poder Judicial en la República Dominicana, que vale decir que está dentro de los tres poderes del Estado y que ejerce la justicia y son los encargados de impartir justicia y decir el derecho. Mucho se ha dicho del poder judicial y como punto de partida y como mecanismo de, de reflexión lo abordo como un tema en sentido de que el pueblo, la sociedad, aspira a que tengamos un sistema de justicia fuerte, donde los episodios que han dañado o timado en cierta forma al orden constitucional preestablecido en la República Dominicana no se repitan, que sean los defensores verdaderamente de su propio estatus, me refiero al comportamiento de los jueces, pero también a esos jueces que tienen la responsabilidad de vigilar por el comportamiento de los demás jueces, ahí, Entra el, poder, el Consejo del Poder Judicial Que ya para este 10 de enero está convocándose nuevamente Porque corresponde el término del mandato Precisamente de quien preside y que hoy dará cuenta De todo lo que durante este último año Ha acontecido y ha dirigido él como, como el supremo del Poder Judicial Me refiero a Mariano Germán que será de, de los jueces, que deben ser sustituidos por haber cumplido. Pero como punto de partida, vuelvo y repito, debe llamar a la reflexión a todos. Sociedad, poder ejecutivo, poder legislativo y en esencia el poder judicial que está por encima. Porque ahí depende la suerte de mucha gente. Me refiero a quienes entran en conflicto, donde la venganza privada se quedó en aquella época que nos sirve de reflexión por la cual no debemos de volver allí. Y que en momentos personas dejan de confiar porque tienen aspectos que le critican a la justicia en la primaria, en el primer grado o en, simplemente en la investigación hay gente que está esperando todavía respuesta de sus casos y no han sido judicializados. Y eso llama a que reflexionemos y que pongamos un poquito de esfuerzo entrado el 2019, y es el llamado que hago con este comentario, para que desde esa base primaria, porque la sociedad tiene la responsabilidad entonces del comportamiento de que no se llegue a judicializar casos, tantos casos que pueden ser resueltos de forma amigable hoy en la noticia decía Raquel, pero ven acá ya está bueno la señora no puede seguirse presentando con una carita muy simple, no pues yo no tengo problema y que es muy distante, pero a mí me luce que ella oculta algo no sé por qué en el caso del tiroteo. En el caso del tiroteo. La Para mí, tiroteado. yo creo que ella sabe de dónde proviene o de dónde, o que su hijo o alguien de su familia tiene algo. Esperamos que no. Pero la autoridad tiene que dar respuesta a esto. Porque hay una sociedad que pone su balón en remojo, porque si aquí hay individuos que van y tirotean o resuelven cosas con tiroteo, está diciendo que hay una justicia que no ha dado pasos contundentes donde la sociedad primero le tema a la ley y segundo, que luego que le teme a la ley y comete una falta a pesar de eso, sepa que hay una sanción de repudio a ese comportamiento antijurídico y que por ende la sociedad se siente regocijada cuando el Estado en hechos comprobados, judicializados, logra sentencias ejemplarizadoras, sin jueces temer, temerosos, pero ahí viene la otra parte, le exigimos a los jueces que no, que no teman, que tengan autodetermin una determinación centrada en su rol de impartir justicia, pero llamamos a ese poder judicial que debe reinventarse y debe de avanzar y debe demandar la respuesta a todas estas interrogantes e incertidumbres para que se fortalezca a sí mismo el órgano que debe impartir la justicia y que debe de velar por el buen comportamiento de los jueces. Pero a ellos también le llamo la atención, porque sabemos de atropellos y falta de, de, de control, de autocontrol cuando se han tenido que ver frente a simples denuncias por abogados cuando no ganan o cuando le va mal que con torpeza en vez de ir al órgano al otro estamento para apelar la decisión de un juez que lo evalúe otro juez y se determine si ha cometido, si ese juez mal valoró las reglas del debido proceso va a tener su sanción directa con derribarse esa sentencia pero si no encuentras hechos punibles a ese juez ¿cómo es posible que los suspendamos? aquí hay juezas suspendidas todavía juezas suspendidas y otras destituidas y otras destituidas que ahora quizá empiece el proceso para conocer que su decisión fue buena o mala eso es una injusticia entonces, ¿cómo usted va a querer un juez que quiere permanecer en el Poder Judicial, que tiene que ser independiente, pero si da una decisión independiente, viene el de arriba, en el Poder Judicial se forma un consejo disciplinario y lo castigan sin tenerle en cuenta la presunción de inocencia, los principios fundamentales de debido proceso. Al juez se le califica, se le desprestigia. ¿Cómo se puede tener entonces una justicia independiente, firme y fuerte, y que manda un mensaje a la sociedad que también espera respuesta de ese Poder Judicial? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿cómo ese ciudadano común, ciudadana, va a creer en el sistema de justicia no cuando sus propios miembros se cometen injusticias? No Dios. Manera, no hay manera. Entonces no hay forma de que, de que puedan cambiar. Creo Ustedes que hoy, con este tema, le doy a la Diana para que se reflexione Confío en eso, porque no todo está perdido también. No, no. Esos no eso es son casos. El ¿eh? Poder judicial eso. está lleno de hombres y mujeres valerosos. Yo mismo me tengo, yo lo he dicho, yo he promovido aquí a que se le tenga en cuenta a un juez como el juez Aníbal Medrano, claro. que Brillante. fue evaluado y que este próximo 10 de enero se vuelve a, co a construir el Consejo para entonces evaluar los jueces que van a sustituir los jueces de la Suprema, entre ellos el presidente, quien fue que dirigió los medios disciplinarios y cayó en la trampa política de los chismes de abogados y de políticos para arremeter en contra jueces que en su ejercicio ellos suponían que habían dado una decisión judicial y lo castigan, ¿qué va a pasar con los demás jueces? ¿Qué van a tener el cuidado y la presunción si van a a dar una decisión ajustada al derecho. Increíble. ¿Estamos matando la justicia así? Pues espero que en este 7 de enero de 2019 eso quede atrás y se restablezcan los verdaderos valores en que está fundamentado el Poder Judicial. Y que como digo, ya Medrano fue evaluado. Creo que como pasó con otros jueces que fueron evaluados en otro, en otro momento de elección, el Poder Judicial, el Consejo, puede ya lo que están evaluados valorar para la Suprema a un juez como Medrano sin necesidad de irlo a oír de nuevo. Ya han tenido tres intentos. Ya, porque <risa> eso es de, es de derecho, pero también es el intento de nosotros. A la sociedad ahora le insto a que mandemos un mensaje al Consejo del Poder Judicial, el que tomen en cuenta al juez Medrano, sin la necesidad, como han pasado con otros jueces, que por su calidad lo han entonces traído al, al, a la Suprema. Vale la pena tener jueces de este tipo, como los demás que están aquí en el Poder Judicial, en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Para muestra, un botón, tenemos presidente de corte, es, hay muchos en lo que podemos reflexionar. El juez plata de la corte de, de laboral. ¿Eh? Julio, plata. Julio Plata. Valeroso. Buen cumplimiento. Bien evaluado. Los de primera instancia, Marta Villafañas, de la Corte de, de Civil estrella, maestra de jueces, maestra de jueces, a quien felicitamos con gran aprecio y esperando y esperanzado de que en este 10 de enero se elijan a los mejores para ocupar tan importantes puestos sustituyendo a los jueces de la Suprema, que entre ellos está el de la Presidencia, Mariano Germán, y decirle algo en el Poder Judicial, eviten que el poder político que todavía acciona para elegir jueces no tenga matices tan profundos, tan definidos, al punto de que hay analistas políticos que la política nacional y lo que será que irá a decir Danilo en el marzo, está muy íntimamente ligado a cómo él ponga las fichas en el Poder Judicial. ¡Por Dios! Pues me están diciendo que el presidente es un delincuente con poder y que él está gestando su propia justicia para que no le toque. No, así no, así no no. No, no, yo no puedo decir ni permitir que digan que el presidente es un delincuente. No, yo tengo diferencias políticas y de criterios de manejo del país, clara. Y lo he dicho aquí lo sostengo. Para él convencerme a mí a verlo como viable presidencialmente nuevamente, tiene que hablar conmigo, tiene que hablar bien, no conmigo, con el país, a la nación, a la nación porque eso sería creerme otra cosa. Dios mío. Eh. No, no es que aparte de tú mucha gente necesita esa explicación. Que no ha hablado en seis años. Porque ha gobernado en silencio. Y solamente se dan las cosas y el país tiene que aceptarlas como, buena y, y válida. Porque tampoco hay un sistema de Y oposición. la constitución es él. Él tiene, eh, la constitución va a variar dependiendo de lo que él de haga de lo que él de, le interese. Porque aquí los legisladores nada más estamos esperando la señal. ¡Qué bandidos! De esta publicidad que se ha filtrado a las redes sociales. ¡Ay, Dios mío! De la reelección. ¡Ay, Dios mío! Da pena que él mismo permita que lo lleven en ese trayecto. Pero aquí, como estamos hablando de hoy, de justicia y de favorecer a que la, el Poder Judicial se renove pero en una renovación de arriba abajo para mandar el mensaje real y restablecer la confianza del pueblo en, tantas, en tantos casos que aún espera respuesta y sobre todo la garantía a los jueces que en su ejercicio no habrá un consejo del Poder Judicial que le va a dar un planazo, aun cuando no tengan base para hacerlo, simplemente para dar un mensaje de poder político e influenciar y limitar el ejercicio independiente de los jueces al momento de tomar decisiones. Eso es lo que debemos de propiciar. Y alejarse lo, los políticos, que no le dañen su... Ni su fecha, ni su estructura, porque estamos causándole un daño terrible, inconstitucional por demás, porque se supone que los tres poderes del Estado se complementan en el ejercicio del poder en cada uno en su ámbito, no para que el Poder Ejecutivo se esté inmiscuyendo siempre en esos temas y favoreciendo a delincuentes para que se salgan con la suya y el pueblo siga sufriendo la injusticia social y judicial. Fue un buena hora, Poder Judicial, mis felicitaciones, porque sé que no todo está perdido y contamos con jueces, hombres y mujeres de mucha valía, desde el más pequeño hasta el más alto. Y yo confío en la justicia dominicana como operador del sistema pero la sociedad espera esa respuesta y ese contundente abrazo al debido proceso y al cumplimiento y a la responsabilidad de cumplir la constitución como Dios manda. Dios, patria y libertad, está fundamentada la, el origen de nuestra patria. Y eso es lo que yo aspiro como ciudadano, como abogado y como comunicador que en este día el Poder Judicial pueda celebrar, muchos logros, pero también identificar muchas torpezas e injusticias que se han cometido y se puedan enmendar al futuro para que no sigan sucediendo, porque lo que debemos es de mejorar y de encauzar este país por otros derroteros y que el poder político sea sensato, no siga timando ni siga dañando sensiblemente lo que debe servir como estandarte para nuestro pueblo. Lamentablemente, Francis, todos los casos de corrupción que están guardados y toda la impunidad que se ha enrostrado al pueblo dominicano refleja que los tentáculos de las políticas de Estado han estado presentes todos estos años y están armando para continuar igual. Eso es lo lamentable que con el Poder Judicial están destruyendo la soberanía nacional, porque el Poder Judicial se está debilitando de tal manera que está poniendo en peligro la misma existencia de la patria, Francis. Eso es peligroso. Y eso es peligroso. Esperamos que con estos comentarios y advertencias, alguien del Poder Judicial nos escuche y se puedan mm. promover desde un litoral, desde la provincia de Duarte, esa idea, no solo de renovación, sino de fortalecimiento al orden institucional y que la justicia pueda celebrar el año 2020 con otra cara y otro rostro. Sabemos que ya el 10, vuelvo y repito, de este mes está convocado a la selección para empezar los procesos de discriminación o de evaluación aspirante a jueces de la Suprema Corte de Justicia y que ellos traigan consigo la renovación efectiva, pero también una visión diferente del comportamiento y la respuesta que deben darle a cada uno de los casos, pero sin dejar también de señalar, para hacer un recuento de mis comentarios, el respeto que se le debe tener a todo el orden del Poder Judicial cuando se está tratando o evaluando la disciplina de un juez porque haya dado una decisión y que hoy, precisamente tenemos los jueces por una de esas aviesas fórmulas que tienen abogados de someter ante el poder judicial a la procuraduría a jueces del Tribunal Superior de Tierra oigan esto que componen el Tribunal Superior de Tierra de acá de este distrito judicial ¿Mm? jueces de valía jueces que conocemos y que tienen un ejercicio diáfano de buen comportamiento solamente porque se haya decidido que era lo que correspondía hacer el secuestrario judicial por la vía que, que se está conociendo en Agua, un caso que se está conociendo en Agua y ya trataré este tema solo para ellos en mi próxima entrega para Seguir llamando la atención de cómo se quiere llevar a jueces al paredón porque han tomado decisiones jurisdiccionales y, de, y, y propias del caso. Y propias del caso. Y eso hay que tener mucho cuidado. El hecho que un abogado se enfrente porque no le gustó una decisión llevar al presidente... A los, tres, a los que componen el, el, el, el Tribunal Superior de Tierra aquí, que son todos jueces probos y de, buena, y de buen comportamiento. Ya luego, en mi próxima entrega, hablaré solo del tema de este tipo de, de denuncia que hace un abogado, porque no le gustó que ellos decidieran aceptar y juramentar un secuestrario judicial en un conflicto de litis sobre derechos registrados. Si no dejamos que, que ellos actúen, el abogado no puede ser tan temerario. Gracias. Bueno, gracias a ti, Francis. En esta parte final, mandar nuestra condolencia al diputado Olmedo Cava por la muerte de su padre en el día de ayer. Nos vamos, retornamos mañana, si Dios quiere.